Amigos, estamos acá arriba en el segundo piso de la casita del Bachelor Fuerza 2 sí, bueno, Vamos bien. a saltar. Espera, no, espera, espera. Vieron? No vieron? Vamos a estar a un tacan. Y ¿Sí? esto se va a controlar. estamos acá vamos a piso de la casita, de el dos los... Vamos la vamos a la no, carretera, vamos a la vamos a ver. vamos a la vamos a vamos a a vamos a vamos a Amigos, estamos acá hoy el de la casita, la no casita, Vamos a salta, vamos a saltar. Verón, no vamos a verón, Vamos verón, y esto controlar. Y Hola amigos, estamos acá arriba en el segundo piso de la casita del Valle Luis Forza 2 Vamos a saltar. Oh, pera, pera, pera, va a saltar ¿Vieron? ¿No vieron? Vamos a un pacán Y esto se va a controlar. Hola amigos, estamos acá arriba en el segundo piso de la casita del Russian Mini PESA 2 Vamos a saltar Vamos a espera, vamos a saltar un a Y esto se va a controlar No abre, no no no malo